Me llamo Joseba, eh, estoy regresando a Bilbao después de mucho tiempo y hemos encontrado un entorno realmente maravilloso. Nací al lado de la Ría y regreso a lado de la Ría, que es lo mejor de Bilbao. Un derecho a proteger es eh, realmente todo lo que tenemos. Todo lo que es público es nuestro. No solamente tenemos que protegerlo, sino cuidarlo y usarlo. Quizá un, un mayor respeto y conciencia de que la ciudad es nuestro espacio, es la prolongación de nuestra casa, por tanto, debemos eh, cuidarlo, usarlo, mimarlo y tener la conciencia, a los ciudadanos, de que es nuestro, por tanto, un respeto y un uso colectivo. ¿no? Quitaría los coches. Los coches realmente son un, un elemento que se podrían quedar fuera de la ciudad para, para viajes, pero la ciudad tendría que ser única y exclusivamente para los peatones.